Cuando hablamos de falta de saneamiento, las poblaciones más vulnerables son las mujeres y niñas, las poblaciones indígenas, las personas mayores y las personas discapacitadas.